bueno hoy vamos a comprar algo especial para comer juntos estamos en la séptima con ahí 22 y es una tienda especial que vende lo que vemos acá en el atiche, las hormigas culonas les vamos a probar esas hormigas comprándolas para ver si son muy ricas como ya Barbara las comió me toca hacer el desafío a mí bueno ya compramos las hormiguitas ahora es tiempo de comer este suculento plato ya que están aquí conmigo y vamos a ver entonces qué tal son de riquitas o de malas. Entonces pueden ver más o menos cómo se ven. Miren, está lindura. Me las voy a comer a esas todas esas mujeres lindas. Esa, como las llamamos, eh, a ver, la Dayana o la Diana, no sé cómo la llamamos. Pero esa pobrecita linda mujer va a estar dentro de mí. Así que vamos primero a comer una, la Dayana, y luego todas, porque no todas, Sí, bueno hay espacio en, este, en esta barriguita, así que bueno empecemos con la Dayana muy linda otra vez un último pico antes de estar en mi lindo estómago que le va a regalar mucho calor y mucho amor, bueno entonces la ponemos en la lenguita, a esta ahora, bueno si uno piensa que no es una hormiga, más rico, yo no pienso que es una hormiga menos rico. O sea, están súper pero mega saladas. Ahora es lo que... Ya están aplastadas. La pobreza ya está aplastada. Pero solo sale sal de su cuerpo. O sea, está súper muy muy muy muy salado. Bueno, ahora que comimos a una... A mí me gusta comerme a muchitas. Entonces... Vamos a comer una manada, manada grande. Para no... Para no decir que soy una gallinita. Bueno, eso sería es una manallita, ¿cierto? Entonces, no sé cómo las vamos a llamar a todas. Bueno, tampoco las voy a nombrar a todas. Pero sí. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Pobrecita, te vas a estar dentro de mí. Bueno, todo esto va a aterrizar acá. Entonces, bueno, hasta no todavía hay pedazos. O sea, es muy difícil comer al final. Está muy aplastada en la boca. Bueno, aquí está. discúlpeme la... Las, las quedad, pero no se puede desaparecer. Me la voy a tragar y ahora a tragarme esto. Bueno, me da miedo porque es mucho, entonces, es como si fuera mucha sal, me imagino. Bueno, ya, hablé mucho. Ahora toca probar, bueno, probar, porque ya probé. Comer esto y mostrar al mundo que soy un machito comiendo esas hormiguitas bien riquitas. Bueno, ya hablé mucho, ahora tengo que terminarlas. Bueno, uno, dos, tres. Wow. Ahora sí voy a mover. Ya, casi me las como todas. No son tan ricas. Pero muy jaladas. Bueno, ya no tengo saliva porque son muchas. Felizmente no se mueven, por lo menos ya estaría vomitando por acá. Pero no es pegándome que se van a salir de la boca pero tanto en la boca y, y muy crujiente muy crujiente más que las papitas como bueno ya entonces me la voy a aplastar y a tragarme adentro a ver podemos si sí se puede si sí se puede todo lo que hago por youtube me sacrifico mi linda lengua y mi lingo paladar a tragarme eso bueno ya entonces están suficientes aplastadas para tragar mira mierda porque no traje una botella de agua está muy seco en la boca ya ya casi no hay más bueno mira termino para terminar el reto Ya. bueno voy a mostrar la prueba que no hay nada bueno un último dragón la última tragalla. Ya. ya no hay nada bueno unas paticas me imagino no sé qué restos son me prefiero no ver los órganos de esas lindas hormigas pero ya está muy salado muy salado y muy seco ahora voy a cobrar una botella de agua porque estoy muy seco así que termina el reto de las hormigas culonas Est-ce que vous seriez capable de goûter à cela Je vais vous montrer un plat qui est de, de Colombie. C'est moi qui le teste. Vous serez capable de le goûter à... Attention, je vais vous montre premièrement qu'est-ce que ça... c'est. Non, mais ça. Voilà, ce sont des fourmis. Oh, <rire> ah, vous serez capable de goûter une fourmi Non, minute. non, là. non. Ah, c'est comme. Ouais, d'accord. Tu veux là. goûter ouais. Oui, comme tu veux. Non, c'est pas, pas, pas nocif. C'est comme une cacahuète en moins bon peut-être. Tu vas goûter Voilà. Est-ce que je serais capable de la manger Malik. Ouais, est... Tu l'as valé, oui? Ah, je serais pas Non capable? Il n'est pas capable non. de, de goûter. Ben, ben. Ben, on aimerait bien visiter, merci Merci beaucoup, au revoir me Est-ce que vous serez capable de goûter à un plat typique de Colombie Vamos a ver, donc, uh, para probar un plato tal vez. Ah, oh, sí. Entonces, ¿es que tu puedes tener ça? Pues, esto? Donc, yo no sé si seré capaz de gober el fourmi colombiano. No, sí. Es... ¿Es, que <laughs> capa no, no, no, ¿Es capaz no, no, de comer no, no, esto? No, no, no? Sé, mal, ¿no? Sí, por supuesto sí? que sí. ¿no? ¿Quieres comer esto? Sí. <laughs> yeah. Entonces, ¿puedes decir ¿qué <laughs> piensas de se eso? El fourmi colombiano. Es famoso en Carrefour, en España, se está introduciendo. Sí puedes y decir qué es que y decir qué parece es salado yo sí sí nunca lo he probado pero es una textura un poco extraña bien. pero está bien vitamina please please no no no no no no no no well, cool. well, yeah. well, De de goûter un plat typique de Colombie. Bon pas typique non plus mais quelque chose qui se mange en Colombie. Alors attention voilà la surprise. Est-ce que vous serez capable de manger non. des fourmis non, non non Pas non. capable du tout Non. non Je suis pas... <rire> oh ils ouais, sont mortes. D'accord, merci beaucoup alors Merci à merci, revoir une, une deuxième question, plutôt pas euh, une question, mais pour savoir est-ce que vous serez capable de goûter alors un plat colombien Bon c'est pas un plat mais c'est quelque chose qui se mange en Colombie sont des fourmis colombiennes Est-ce que vous serez capable de, de goûter à une fourmi colombienne ça, non. non, pas du tout. Pas du tout, non, pas du tout Ça vous donnerait pas trop envie D'accord, Je bon, bonjour, merci beaucoup. Merci, beaucoup. merci au, revoir. au revoir. Monsieur, en fait, c'était pour savoir, voilà, j'ai ramené un plat qui se mange en Amérique latine en Colombie. C'est pour savoir si vous serez capable de, de goûter à cela. Alors, je vais vous montrer c'est en fait, Sont des fourmis colombiennes est ce que vous serez capable d'en goûter une ou non ça donne pas du tout envie c'est pas un plat que vous mangerez <rire> d'accord bah je vous remercie beaucoup merci, merci. Euh, est ce que vous serez capable par contre maintenant de goûter un plat de Colombie alors euh, c'est quelque chose qui se mange Allo. beaucoup là-bas mais c'est pas non plus ah, non, non. quelque chose de tous les jours mais ce sont des fourmis des fourmis colombiennes c'est mort ouais oui mais moi je suis végétarienne donc. <rire> Et vous monsieur vous serez alors, capable je... ou ah, ça donne pas du fournis... Non, non. non, ça ne me donne pas de <rire> Non, non. On ne touche plus là. Non, non, par non. contre cas, je viens la toucher. Ah non, c'est trop gérant. Ils sont énormes. Ouais ils sont énormes. Là-bas, c'est courant d'en manger. Bon, pas tout le monde va en manger, mais c'est comme nos escargots, quoi. Ouais. C'est pas capable. D'accord. Je vous remercie quand même. alors. <rire> Merci, au revoir. Au revoir. Ce <rire> serait pour savoir, en fait, si vous seriez capable de manger quelque chose que j'ai ramené. En fait, c'est des choses qui se mangent en Amérique latine, en Colombie. Alors, je vous montre ce que c'est son en de fait des que no, no, no, no, bueno, <coughs> entonces sí como lo, lo había dicho Barbara, el desafío el reto, entonces lo hice yo para demostrar que los hombres también somos machitos y no solo las mujeres, pero bueno entonces acabo el video de las hormiguitas me faltan algunas para comer no la voy a comer tan rápido hay que... hay que guardar las mejores comidas para el postre pero vamos si ustedes tienen otros retos para la comida colombiana para comer si hay cosas muy malas, asquerosas o que les gusta pero que a nadie les gusta me lo pueden escribir en los comentarios y yo voy a probar lo que sea para las que sea con mi estómago de gamín como dicen acá o sea mi estómago que lo soporta todo así que ya no voy a hablar más muchas gracias por un like al video si te gustó y no olvides el comentario y bueno ya no más para decir muchas gracias y hasta luego. Me voy a quedar con mis noviecitas por aquí, pero eso no se graba.